3, vale. Me te pegué guante. Hola, está ahí delante. ¿Arma? No. Aquí tienes una. Vale, ya consigo yo una. Eh. eh de es cambió, el es campeón. El... Vale, pues me ha dado a mí. Otro más muerto pone accept TP please. Eh, por la derecha Vale, lo esto No muerto Y otro muerto Eh ¿Cómo está apareciendo el notario ese ahí? Hay un spawn Adiós ¡Eh! Hey. ¡Qué coño! ¡Es que es amigo! ¡Me ha disparado ahí! ¡Es mi amigo, no te preocupes! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha disparado!